Durante este último año, nuestra Facultad de Ciencias Económicas ha tenido básicamente, entre otras, dos prioridades. Continuar con el desarrollo de nuestro plan estratégico participativo y luego la acreditación de la carrera de contador público ante econeau eh, Fue muy importante el trabajo realizado durante todo este tiempo preparándonos para la visita de los pares evaluadores y justamente en esta presentación eh, se involucraron diferentes planes de mejoras en aquellos aspectos en donde hemos detectado en nuestro informe de autoevaluación debilidades o cuestiones que debían ser corregidas y mejoradas. Eh, por lo tanto, es un momento apropiado y muy oportuno para vincular estos planes de mejoras con diferentes ejes estratégicos que viene desarrollando el PEIP en nuestra facultad. De manera que hemos integrado en una línea de coherencia total, planes de mejora con el PEI. Eh, también estamos pensando en vincular esta, estas actividades interdisciplinarias con la presencia o la, la, la idea de analizar y vincular a los ODS, que es algo que está en la Agenda 2030 y que consideramos que, que es muy importante. El proceso de acreditación de nuestra carrera... Se viene discutiendo en el ámbito del Consejo de Decano de Ciencias Económicas, que es el CODESE, desde hace muchísimos años. Eh, hay un documento base del CODESE del año 2006, en el cual se establecían los estándares mínimos que debían cumplir las carreras para poder acreditar. Así que, como vemos, es un proceso muy largo, que ha llevado muchísimo tiempo, eh, de manera que cuando eh, surge eh, la fecha de vencimiento de la presentación en el mes de diciembre pasado, bueno, por supuesto, yo en lo personal eh, vi la concreción definitiva y muy esperada de poder realizar esta acreditación, esta presentación a la acreditación. Por eso estamos tratando de decir que hay que acreditar para mejorar y mejorar para acreditar.